Estabais esperando Y también para celebrar mis recién estrenados 1.211 suscriptores, hoy os traigo a Dodge y la prometida review sobre Plus Side Health o La Elfa no puede adelgazar. Esta review es especial por tres motivos. El primero es celebrar mis suscriptores. El segundo es que será la primera review que haré con el ítem físico en mis manos. En este caso, un ejemplar del manga editado por la editorial Seven Seas, el cual me permitirá hacer una comparación de algunos capítulos y comparar la traducción oficial de la pirata. Y el tercer motivo es que me acabo de enterar que Norma Comics va a traernos este mismo manga el año que viene bajo el título de Elfa a dieta. Curioso que de los cinco posibles nombres que tiene este manga, eligiesen el más anodino de todos, siendo Elfa XXL, uno de los más respetuosos con el juego de palabras original. Así que con esta review tendréis una pequeña preview de lo que Norma nos puede traer. Aclarado esto, ¡comencemos! Como ya se comentó en su correspondiente Reviews con Ñ, Doge' es el seudónimo comercial de Methodium para ofrecernos Plus Side Elf, un manga de comedia con elementos ecchi y muchas, muchas chubis. Que sin embargo tiene un mensaje motivador. Con ejercicio, una buena alimentación y constancia, todo el mundo puede ponerse en forma. Dicho mensaje puede parecer algo baladí, pero en cada capítulo, Naoe nos va mostrando cómo se enfrenta a cada tipo de problema con el que cada una de las protagonistas cuenta. Y es precisamente durante las explicaciones de los pasos a seguir en cada caso donde se nota que Doge se ha empapado bien del tema pues los ejercicios recomendados son practicables y efectivos en la vida real. Convirtiendo la historia en una suerte de manual efectivo para ponerse en forma. La historia es la siguiente. Naoto Tomoatsu es un osteópata en la clínica El Jabalí Sonriente. Sí, se llama así. Que cierto día recibe una visita muy especial, el Fuda. Una elfa cuyo objetivo es perder peso para poder volver a su mundo. El problema viene a que no pierde peso fácilmente, ya que ha desarrollado una obsesión por las patatas fritas que repercute enormemente a la hora de perder su ahora rechoncha figura. Así que Naoe deberá esforzarse y ayudarla a perder esos kilitos de más. Pero una vez termina con el tratamiento del Fuda, nuestro protagonista descubrirá que ya viven entre nosotros otros seres que también necesitan de sus servicios. Esta más que correcta hipnosis, ya que no hace spoilers, es la misma que podréis leer en la versión impresa que Seven Seas nos ofrece, y que nos muestra solo una pequeña parte de lo que a Nao se le viene encima con estos particulares visitantes. En el primer tomo iremos viendo las seis primeras citas o consultas de Elfuda, Kuroeda, Mero, Olga, Kusajanada y Laika. Seis personajes, cada uno con un caso muy particular, a los que más tarde se le unirán unos cuantos más, haciendo que Naoe se vea un poco sobrepasado por la situación a veces. Sin embargo, y con la excepción del Fuda, y más tarde con la tía de esta, todas las protagonistas irán mejorando su cuerpo y adelgazando, o musculándose como en el caso de Olga. Volviendo a visitar a Naoe, ya sea para seguir un mantenimiento o bien para vivir algunas de las situaciones más inverosímiles. En el terreno del dibujo, y estando hecho por mezonium, nos encontramos con muchas y variadas chubis, o rellenitas, no siendo siempre específicamente su peso el problema, como en el caso de Kuroeda, cuyo caso es que tiene un tremendo culo, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Homero, cuya debilidad son unos brazos algo flácidos, que siendo sirena le impiden nadar. El muestrario de dolencias es muy variado, pero todas tienen algo en común, son subsanables con ejercicio, dieta y fuerza de voluntad. Cosa que el Fuda parece no querer tener. Y ya que os he hablado de los personajes, voy a presentároslos. El Fuda. Protagonista del manga, Nao en realidad sería un coprotagonista y adicta a las patatas fritas. Más específicamente, a las patatas al estilo del McDonald's, que solo están bañadas en aceite y sal. Otro una elfa con una figura esbelta y envidiable... Su pecado culposo por las patatas la ha hecho engordar sobremanera, y a fin de volver a su mundo, busca ayuda en Naoe, quien tras someterla a un rígido tratamiento, que busca sobre todo aumentar su autocontrol, consigue su objetivo y logra adelgazar, y vuelve a su mundo. Solo para volver a coger peso, y volver a la consulta de nuestro sufrido protagonista semanas después. Ya que ha cogido vicio de engordar y adelgazar, con tal de no dejar del todo sus amadas patatas. Su obsesión por las patatas le viene porque en su mundo los elfos son eminentemente vegetarianos, y al parecer cosas como la sal y las especias suelen ser solo alcanzables para la realeza. Así que a fin de variar un poco su dieta, el Fuda viajó a nuestro mundo y conoció el alimento de los dioses, como ella misma lo llama, las patatas fritas. Lamentablemente hizo la elección menos sana de todas, ya que 5 paquetes de patatas al día no es lo que se puede considerar una comida sana. Exceptuando su pequeña obsesión, el fudo es una chica que cuando se esfuerza de verdad consigue sus objetivos. A lo largo de los capítulos iremos viendo cómo cuando se lo propone logra adelgazar, pero recupera peso en cuanto vuelve a caer en su pequeña perdición culinaria. Naoe y ella tienen un auténtico tira y afloja por esto mismo, hasta que en un momento determinado Naoe se resigna y acepta que su actitud forma parte de su carácter, dándole más libertad, momento que el Fuda aprovechará para relajarse un poco y no adelgazar. Si bien al principio se podría decir que no respeta nada a Naoe, ni siquiera se molesta en aprenderse su nombre. Con el tiempo, empezará a tenerle un poquito más en cuenta y a tomarse su régimen un poco más en serio. Kuroeda, el segundo caso de Naoe, elfa oscura y rival del fuda. Aunque nuestro protagonista la ponga a parir por su condición de elfa oscura, rivales naturales de los elfos de luz como nuestra protagonista, y la propia Kuroeda tenga un temperamento algo salvaje cuando se enfada, lo cierto es que a nivel de personalidad, es mucho más llevadera que el FUDA. Una vez prueba la efectividad de los ejercicios que Naoe le recomienda para su caso en particular, mala circulación por estar largas horas de pie, es una de las que más en serio se toma su rutina, siendo de vez en cuando también mediadora en muchos de los líos o malas decisiones que el FUDA toma. Su objetivo es recuperar su preciado culo melocotón, ya que al haber engordado, la grasa se le ha ido a esa parte en concreto con lo que sus poderes mágicos se han visto mermados en gran medida. Trabaja en un konbini y suele usar seis pequeños golems para que la ayuden. Mero, tercer caso de Naoe, es una sirena que trabaja como pescadera y tiene el mismo pésimo sentido del humor y acento que los de Kansai. Su problema, aparte de tener que tomar cierto suplemento para mantener forma humana, radica en que mientras esté en forma humana no puede nadar, lo que le ha hecho perder masa muscular y se le han atrofiado un poco los brazos. Esto, sumado a que es muy fina y no tolera el agua con cloro o muy salada, y que ha de hidratarse las agallas con regularidad o se deshidrata, han hecho que se oxide un poco. A nivel personal, es la más fiestera del grupo, y una de sus debilidades es el karaoke. Esto le traerá problemas en capítulos posteriores. A medida que avancen los capítulos, irá haciendo, por fortuna, Menos chistes. Kusahanada. Cuarto caso de Naoe y uno de los más sencillos de tratar. Se trata de una mandrágora. Yo más bien la definiría como el Raune. Pero en la traducción de Seven Seas la ponen como mandrágora. A pesar de que su negocio se llame literalmente el Jardín del Alraune, Que lleva una floristería. Su punto débil es la flor que lleva en el pelo. Ya que si toma demasiado el sol, esta crece de manera desmesurada llegando a doblar a su portadora. Es también débil a la cafeína, pues al excitarse con esta, se convierte en una gyaru y su personalidad cambia radicalmente. Por norma general, es bastante tranquila, y su personalidad caería dentro del cliché de la recién casada japonesa, incluyendo el típico ara ara antes de cada frase. Tiene un cuerpo bastante bien proporcionado, Olga, sin duda uno de mis personajes favoritos. Esta Oni, aficionada al alcohol, como suele ser común en su especie, tiene un pequeño problema, la barriga cervecera que le está saliendo por dicho motivo. El fuda y Kuroeda se la encuentran en la sauna del balneario donde van invitadas por Ino, la jefa de Naoe, y es el legendario demonio del que hablan los rumores. Como Oni, es bastante fuerte a nivel físico, y tras un par de capítulos se pone realmente rocosa en cuanto músculo se refiere. A pesar de su temible aspecto, y de los dos metros y medio que tiene de alto, su mayor debilidad son sus instintos maternales, ya que le vuelven loca a los niños. Al igual que el resto, se toma en serio el entrenamiento que Naoe le recomienda, Laica, licántropa, mujer lobo en este caso, con más aspecto de perro rechoncho que de loba. era una orgullosa e independiente líder de su manada, los tributos que le dan los humanos, por parecer un perro regordete, la han hecho engordar sobremanera. Así que cuando el Fuda y Naoe la encuentran en forma de perro, y esta vuelve a su forma humana, la encuentran tratando de hacer jogging, pero esos kilitos de más se lo impiden. Naoe la ayuda y termina asumiendo, involuntariamente, el papel de líder de la manada, ya que Laika, involuntariamente también, lo acepta como miembro de su manada y le pasa el rol. Aunque no le guste que le llamen perro por no serlo, sus actitudes responden más a las de un cánido que a las de un lobo. El hecho de que constantemente la estén sobrealimentando le ha dado un carácter vago, pero al igual que el Fuda, cuando se propone algo, lo consigue. De hecho, es una de las pocas, junto a Olga, que consigue bajar de peso y mantiene esa bajada. Ino Akiho, dueña de El Jabalí Sonriente y jefa directa de Naoe. A pesar de estar en sus 40 Naoe afirma que es la principal razón de que la clínica siempre tenga clientes. Esto se debe a que si bien está bastante rellenita, está bien equilibrada en sus medidas. Naoe suele esquivar, de una manera bastante borde, por cierto, sus continuas invitaciones a beber tras el trabajo, ya que por lo visto, cuando lo hace, suele colgarse de sus compañeros de bebida. Aún así, al propio Naoe no le desagrada especialmente que se ponga cariñosa. Naoe Tomoatsu, coprotagonista de esta historia, el pobre no sabía lo que se le venía encima cuando el Fuda apareció en su consulta. De carácter levemente esquivo con su jefa, porque ya conoce cómo se pone cuando bebe, capítulo a capítulo, lo veremos lidiar con todos los problemas que le van creando el Fuda y las demás, lo que le obliga a tener que pensar sobre la marcha, el mejor tratamiento para cada caso. Su primer encuentro con el Fuda fue bastante raro, ya que ella no venía muy dispuesta a revelar su condición de elfa. Y a él le resultaban extrañísimos los datos que ella había puesto en la ficha, lo que le llevó, a tras atar un par de cabos, descubrir la procedencia étnica de nuestra rellenita protagonista. De todos los casos que lleva, el food es la más dura de roer, y le cuesta horrores que cumpla con su dieta. A nivel de personalidad, si bien es bastante correcto con sus pacientes y tiene que mantener las apariencias de cara a la galería, poco a poco vemos que no es tan perfecto como quiere dar a entender, y que también tiene sus fallos y debilidades como cualquier humano. Y ahora que ya os he introducido un poco en la obra, pasemos a la parte más técnica de la review. En esta sección os mostraré las diferencias entre la versión americana publicada por Seven Seas, la cual podréis pedir por Amazon España sin ningún problema, como yo he hecho, y la versión pirata de Digit Translations, la cual también está actualmente disponible en webs de manga online. Pero no os recomiendo seguir, al menos por las enormes diferencias en traducción que hay entre ambas versiones, y que ahora os voy a comentar. Seven Seas nos presenta un tomo con un formato muy parecido al de una novela de bolsillo, y más concretamente al usado por las novelas de la editorial Más pero unos milímetros más pequeño. Esto es tapa blanda y unas hojas mucho más suaves que las de un manga común. Cuenta con las seis primeras citas o consultas y su impresión y presentación son excelentes. Cuenta además con muchos bosquejos de personaje a modo de mini -gags o mini -comics los cuales enriquece mucho más el contenido, y lleva una mini portada a color y una segunda portadilla que ya nos muestra la pinta que tiene el Fuga antes de entrar a consulta muy reveladora. En el terreno de la traducción, tenemos una traducción perfecta que si bien no engloba todos los juegos de palabras y dobles sentidos, que si recoge la fan de Dixie Translations, la de Seven Seas, se nota que está hecha por profesionales, pues tiene coherencia y respeta los nombres y diálogos sin inventarse nada, como si hace la otra. Hasta ahora, no había notado una diferencia tan grande entre traducciones, pero aquí las diferencias son muy notables, y leer una u otra cambia radicalmente la percepción de la misma. Por ejemplo, uno de los cambios que parecen menos importantes, pero que resultan vitales para el buen entendimiento de la historia, son los nombres. En la traducción de Dick salvo el Fuda, Urueda, Miro y Kusahanada, Muchos personajes tienen un nombre diferente, mal traducido o incluso incompleto. Tal es el caso de la jefa de Naoe, de la que, en esta traducción, se nos introduce como Akijosan, Y se nos dice que a pesar de tener ya 40 años, y no ser precisamente lo que se dice joven, es una de las razones por las que las pacientes eligen esa clínica. En la versión de Seven Seas nos enteramos de que su nombre completo es Ino Akiho, y de que por su aspecto joven, a pesar de tener 40 años y el cuerpazo que se gasta, sobre todo para los amantes de las chubis, como el propio Naoe, la clínica está siempre llena de clientes. Es decir, hablamos del mismo personaje. Pero mientras en una versión apenas se nos dice nada, en la oficial se nos da el doble de información y de una manera más completa. Otro ejemplo de falta de información la tenemos en la especialidad de Naoe, en la fan traducción se nos dice que es experto en la terapia Seitai, mientras que el oficial se nos dice que es un osteópata, lo cual da sentido al tipo de masajes que hace, ya que sus tratamientos van orientados a que huesos y músculos funcionen de manera óptima, pudiendo tratar afecciones posturales como en el caso de Kusahanada y otras muchas dolencias similares. La terapia Seitai, por su parte, se basa en una clase de movimientos que busca flexibilizar el cuerpo, a fin de que éste se reajuste por sí solo, siendo un concepto totalmente diferente al de la osteopatía. Siguiendo con los nombres mal traducidos, tendríamos el caso de Olga y Laika, seven 6 ambas con el nombre bien traducido, por seven 6 frente a una versión de los nombres quizá demasiado pegada a cómo sonaría en japonés, Oga y Raika. Y aquí tengo dudas, porque en el caso de Olga, su nombre a la japonesa se pronunciaría algo así como Oroga, que no Oga. Si bien ambas versiones coinciden en algunas cosas en los capítulos 1 y 2, es a partir del tercero donde la de Seven Seas emerge como la campeona absoluta. Además de que la edición pirata adolece de todos los bosquejos que sí se incluyen en la edición física. De momento hay 7 tomos, 6 disponibles en Amazon en formato físico y en formato Kindle, siendo el Kindle más barato, sobre unos 8 euros frente a la edición física que sale a unos 12,15. Del precio de la edición física hay que tener en cuenta un extraño fenómeno, y es que el precio fluctúa de tomo a tomo de una manera muy rara. El número 1, que es el que tengo en mis manos, cuesta 12,15, mientras que el 2 cuesta 11,57. El 3 cuesta 11,70 y el 4 12,73. Realmente no sé si comprando estos tomos estamos invirtiendo en bolsa o qué, pero su precio fluctúa más que las propias acciones. Habrá que hacerse con ellos, no vaya a ser que en el futuro se conviertan realmente en activos de bolsa. En cuanto a la edición que nos traerá Norma, tan solo puedo deciros, según listado manga, que costará 9 euros, que se llamará Elfa Dieta y que vendrá con sobrecubierta o camisa. Siendo esto raro, porque la edición de Seven 6 no la lleva, y el túnel que aparece en el estado manga es de Seven Seas. Así que como Norma no se invente una portada distinta, aún sin fecha definitiva, no la esperéis antes del año que viene. En fin, espero que hayáis disfrutado de la review tanto como yo lo he hecho realizándola. Y ya sabéis, si queréis un manga divertido, picante y que encima os motive a poneros en forma mientras pasáis un buen rato plus side elf es vuestro manga. Y antes de marcharme, quiero agradeceros el apoyo al canal una vez más por hacerme llegar a los 1.211 suscriptores. Aún queda un largo camino hasta el millón, pero poco a poco vamos acortando el terreno para ello, gracias. También quiero recordaros que si queréis disfrutar de más reseñas de calidad y ayudarme a actualizar el equipo para que mi edición sea aún más rápida y aún mejor, podéis visitar mi Patreon y echarme una mano a conseguir mi noble objetivo, mejorar mi PC y ofreceros nuevas reviews con mucha, mucha más calidad. Un saludo y nos vemos en la siguiente review.